En otro orden señores Esto está buenísimo aquí Me encantó que me hicieron a todo un cambio la noticia Y a mí me encantó porque estaba perdida Como dan el día de las madres Hallaran oficinas del. Tú no lo entendiste ese chiste, uh -huh. porque es muy profundo. No, no, no, no, no nadie, no, no, nadie. ¿No? Sigue, sí, que yo no no, no, no se di cuenta. <risa> Después que termina el programa, uno. Sí, ya. Ah. oficinas del Miss RD, donde Magali Febles reclama prendas y dinero. Ay, hombre, ya. ¿Está llorando, se ve. ¿En serio? Sí, ya estoy llorando. ¿Dónde está el video? Ahí está ¿Dónde? el video, vamos a ver el video. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh? Agentes policiales. A mí, a mí no me dicen, ¿me No entiendo esta situación. Mira, ella se ve hasta en un momento determinado haciendo unas grabaciones. Bueno, pues es la defensa que tenemos ahora. Sí, es. Como... La... Hay otro video, creo que hay otro, hay un segundo video, yo le paso un segundo video, no sé si lo si lo tienen que este es de Nuria, este lo, lo colgó la página de Nuria este. Hay otro creo que del Caribe donde se ve a Magalice un poquito enojada. Eh, llorando, dice que le robaron prendas, que solamente que no fue que no solamente lo que le debía a de la tora, que le incautaron, que el Ministerio Público le incautó. Ella, ella le debía un dinero a la supuestamente, tora Supuestamente, y que le incautaron eso y que ella llorando, ya ahora eh, ya, ella llorando, eh, pasó ese inconveniente. Bueno, bueno, yo no, no sé si... Tienen el segundo video, pregúntale Flaco y tienen... Ok. Bueno, no se conoce el móvil del por qué se produjo la presencia de decenas de autoridades en, los, en las oficinas de manera oficial eh, en lo que compete a la organización del certamen del, de que preside Magalis. En un video como el que estamos viendo, se ve la eh, decena de agentes utilizando equipos para abrir las puertas del local ubicado en los jardines del embajador. Creo que... Antes de hacer un allanamiento hay que hacer una notificación. Okay. Eh, creo que es lo que procede. Hay, en que, hay instancia. que investigar si se hizo o no. Eh, por lo visto no, porque ella está eh, haciéndole unas interrogantes a la persona que está allanando. Se ve verdad que como que está hablando por un teléfono no se sabe con quién o sea no sabemos el origen de por qué se ocasionó esto de manera oficial okay. Me, tengo un, un dato aquí que puso fuego a la lata ahora mismo nuestro amigo Juan Carlos dice que la disputa es por un local o sea por el local donde está la, la, la, la sede de lo de Mis Universos y es mi República Dominicana entonces según dice, le, leo la nota según dice que una litis no es de la tora que supuestamente la litis no es de la tora sino supuestamente con el dueño de la propiedad eh, parece que tienen un inconveniente, pero ella mencionó la tora y yo veo que la mujer también confirma que sí que la tora y es que una propiedad y esa señora fue de, fue detrás de ella y le dijo o algo así eso es lo que está, está diciendo fuego a la lata y parece que es por falta de pago mm. yo sé si, yo, yo como que he escuchado como muchas cosas negativas de Magali yo no sé por qué bella no sé cómo no sé si tú si tú que eras amigo de, o sea has sido amigo de alguna mujer que ha participado en eso de mi mundo y cosas yo como que he escuchado muchas cosas negativas de ella, como que... Sí, cabe destacar que Magali ha tenido una muy mala racha desde el 2019. Una mala hacia fama, y una mala fama también. Sí, y... Hasta se ha rumorado que ella vende, de que no, se ha rumorado muchísimas cosas. En Blanca de nieve, y si los siete nanitos Sí, se ha rumorado que supuestamente Oye, el... ella Hace Oye. negocio, de que tú, eso se ha rumorado O sea, no puedo decir que eso sea verdad no, O sea, se ha rumorado eso Y muchas personas la han acusado Entonces ahora tiene problemas con la tora, que tenía muchos días que no la veía Porque la tora estaba perdida y... Sí, <risa> ver, la tora, no, hace, no, no la tora no hace unas apariciones Que, lleva para que Ni maléfica pues, le llega Que, que, que, que empecé la publicidad de, de, de, de Gonzalo, para aparecer, Pero eh, Magali como que tiene como una mala fama o sea, tienen que cuidar un poquito más su imagen, tienen que llevar un manejo, porque... Tal vez sea señores, mentira. Ah, mira, a ahí, lo ahí, mejor no. Ahí está el video donde ya habla. Danos retorno, Villa. Señora, es con el propietario de la propiedad. Yo tengo un contrato vigente donde pago mi mantenimiento, donde pago mi renta, no, donde me pago preocupa. todo y estoy al día. No, no. Esta señora se fue por detrás no, de mí no, a buscar no. mi propiedad. Y ha venido, vino a la fuerza antes de ayer con 13 militares con armas largas. En un acto donde yo me siento desprotegida porque usted sabe que se saca un tiro y hasta la vida de uno peligra. Esas son las cosas que pasan en nuestro país. Lo hago público y viral para que se enteren. Tenemos que acabar con el abuso de poder. No puede ser que esto pase. Mire cómo se agarraron y se fueron. Llama a los la... Agarraron y desmantelaron y robaron. se llevaron todo, mi reloj al piel, un dinero que yo tenía ahí guardado, todo. Y dicen que eso fue de que la Procuraduría. Esto no se va a quedar así. Yo espero que todos ustedes me apoyen. La Torah no está por encima de la ley. La Torah no puede meterse a un negocio y robarse todo. Y Emilio López tampoco. Esto que ha ocurrido no puede ocurrir. Y lo hicieron de madrugada, porque si usted no tiene nada que esconder, usted trabaja con la tela. Si usted no tiene nada que esconder, usted trae un documento legal. Y usted viene y mi abogado, que saque el señor que está allí mire la puerta donde está, justo al frente. ¿Por qué no hablaron con mi abogado? No, se metió a la fuerza a mi oficina. Así si es que yo le juego. A todos los medios no, de comunicación no, no. que siempre me no han apoyado, que no permitan esta vagabundería. No, me, a mí no me Bueno, vale. Bueno, Qué bueno. lío tan feo, eh. Bueno, lío mal, tan feo. Esa gente no se meten así por así, ¿no? También eso sí. No puede, no. Hay que Total, escuchar las dos campanas. Hay que escuchar las dos campanas. las dos campanas porque cuando hacen algo así con militares, o sea que el, militares se, el militar se cuida mucho. Y el Ministerio Público también. Y el Ministerio Público también. Si sí. Sí, sí, se metieron así temprano... ¿Cómo está el uso de las redes sociales? Que ya todos lo ves pues, ¿no, no, claro, porque que es la arma y la... Que dio la amparo No sé qué decir ella, realmente en no. este caso. Porque ¿Y, y usted, René, ¿qué usted opina? Usted es un hombre conocedor de la ley. De la ley. ¿Eh? <ríe> No, no, no. No, mira, no. Usted, usted como que siente no, que muy poco, ¿Tú eres fanático de la tora, Renien? ¿Eso qué es? De la tora. Oye. No, no. ¿Tú no sabes quién es la tora, reniel Pueblo. No, no, no. Es una aplicación, mí. él. No, ya está como ella. Le hice de todo a ella por eso. No. He eso. Ya por eso, ya por eso. Sí. Se atreve a comerse la tora. ya eh. Entiéndeme. <ríe> ¿Cómo le ganamos a Cuba? No, una aplicación, yo tengo no, no, no, no, la, la, la Tora. La Oye, que si es una aplicación... No, no, la Tora... Él la tora, está bromeando. Tora, tora, es está bien que no la conozca porque la Tora es una sonidita que no, no aporta nada al país. ¿Eh, eh? ¿Cómo que no? ¿Qué haga de campaña Gonzalo? Ay, ¿De, de, de campaña Gonzalo. Digo, de, de la promotora. Yo me Gonzalo. propuesto, no mencionar ese nombre porque yo no le voy, no, no voy a dar fama a, ¿A, ¿a quien, o sea, al a el penco? Señor. <risa> Bien, señores. Un Latin Grammy, cualquiera quisiera uno, ¿verdad que sí? ¡Ey! Cualquiera. ¡Ey! ¡Mariachi! Los asobrosos algún un... día van a tener un Latin, ¿verdad no, que sí? No, no, nosotros tenemos que aspirar a, a un publisher o a un... A un, ¿cómo se llama? De la un televisión. soberano. A un, bueno, un soberano también. O sea, no. ¿Cómo se llama? De, de, de, de la televisión de Estados ¿Van Unidos. ¿Van ustedes soberanos? tú no de no. ¿Eh? tiene que poner a dieta es para eso. Mismo, es, es, es que hay no no que van a soberano También tiene algún Pero problema no con sos... las personas que estamos un poco llenitas. ¡Atención, país! Eh, como no quiere saber de los barrios, tampoco quiere saber de los eh, lo gordos. ¿Cómo es? que se llama? Los que la televisión gordito, Ah, por eso lo digo. Un EMI. Ah, oye, el hombre está en eso. El bien, bien antes de dar la información, debo decirla a todas las personas que ven Bien, la gente, la gente quería ver ese enfoque. Eh. En ese ¡Ay! hombre. Ah, sí eh. no, hombre que tienen que pagarle, porque eso fue que no le pagaron. Atención país, pagaron está aquí el hombre ya. está cobrado. no es 15. hoy. Pero bien.